Los residentes de la comunidad La Javilla en el municipio de Salicedo reclaman la construcción de la carretera que se encuentra intransitable. La carretera siempre no sirve, lleno de hoyo. Mira, los motores no dan, no, no, los motivadores no sirven. Miren cómo están los hoyos. No sirve la carretera. Nada, No tenemos agua. La carretera tiene varios años así. Aquí esta carretera la hizo el pólido Mejía. Y aquí, cuando vino el PLD, aquí no hizo nada. La, la destruyeron los camiones, la dejan así, no le dieron mantenimiento a la carretera y la dejan destruida. Y mire cómo está, eh, los riñones de uno no sirven. Es eh, así mismo. ¿Y gasta usted y mucho? La, eh. Los gatos. Dios, aquí no sirven los amortiguadores, goma, aquí se daña todo. Los muchachos de los carros aquí se explotan, que no sirven. Eh, aquí la gente está al grito, haciendo huelga. Bueno, usted así es que nosotros tenemos caminata. Toda la semana, hasta aquí a la gobernación, llegamos. ¿Y la gobernación, las autoridades, de la alcaldesa, qué le dicen? Lo que dicen, que esta cartera está aprobada. Y no es nada, se robando que el dinero, no hicieron nada, lo aguallaron nomás de que pacharla y no hicieron nada. Se fueron con los equipos y no volvían jamás. En Cámara, Llorel de Jesús, NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.